Un abrazo, Carmen. Pues tuvimos oportunidad de conversar con Jesús Valdez Aguilar. Él es el único ingeniero constructor que participó como voluntario en las labores de rescate de Álvaro Obregón 286. Estamos hablando de que él estuvo en la zona cero desde el 19 de septiembre hasta las últimas labores de rescate a raíz del sismo del, del 19 y él asegura que el edificio sí tiene problemas. Sí tenía problemas en su construcción, con lo que entre de las declaraciones que hizo ayer animal político el abogado de los dueños del inmueble, José Luis Carrasco. La escasez de acero, varillas específicamente, el grosor de las losas del quinto y sexto piso de entre 40 y 60 centímetros, un bajo nivel de resistencia del concreto y la mala ampliación de uno o dos niveles más de lo contemplado originalmente, fueron motivos por los que colapsó ese edificio. Las losas del quinto y sexto piso tenían un relleno de pepetate en lugar de tenzón, agregando más peso al edificio, aproximadamente unos 100 kilos por metro cuadrado. Eh, pues depende del sistema constructivo, ¿no? Pero una losa eh, como la del quinto piso que... Entonces, 25 centímetros del, del sistema estructural está bien. El problema es el relleno, que le agregaron de 30 centímetros o 35 para dar esos 60, que pues era demasiado peso para la estructura, ¿no? De haber hecho la ampliación, posiblemente pudieron haber retirado el relleno, ¿no? Claro. En los dos pisos, en el quinto y el sexto, en el quinto piso debían haberlo retirado, por lo menos. En el sexto, pudieron haberlo hecho de otra forma. Estaba destinado a caerse, le expresaron varios colegas al especialista del Instituto Tecnológico de la Construcción. La baja cantidad de acero con la que contaba el edificio, fue una de las razones que ocasionó el derrumbe tras el terremoto de 7.1 grados. En la norma anterior a 1985, las varillas se colocaban cada 30 centímetros. Hoy ningún cálculo estructural lo permite porque la separación debe ser menor para que el edificio tenga mayor resistencia. Y por ahí dicen que no había muros de carga, pero eso no, no es motivo de, de colapso. Okay. O sea, si la estructura de concreto, traves y columnas o losa nervada están bien calculados, el edificio podría no tener ningún muro intermedio y haber aguantado. Okay. que hubiera sido diseñado en el en el lado oriente poniente no tenía ningún refuerzo que le llamamos de, o muros de rigidez, no un refuerzo para, para para evitar el movimiento de la estructura en el sentido oriente poniente entonces pues la estructura empezó a pues a bailar a, a moverse muchísimo en ese lado, no, de hecho la estructura colapsó en el sentido oriente-poniente. Ajá. Pero eso, o sea, digamos, a eso se añade el que estuviera confinado por dos edificios, la mueblería y el quiropráctico. Así es. De hecho, la mueblería y el edificio de quiropráctico ayudaron a que no terminara de colapsar del todo. En donde el edificio estaba libre, pues tuvo movimiento movimiento sin restricción y eso rebasó hizo que rebasara su límite de, de falla por eso el edificio empezó a colapsar del piso sexto y quinto y eso fue lo que provocó el colapso en tipo este, tipo pancake del cuarto estaba con impermeabilizante lo que significa que antes fue azoteada la construcción. Además, el sexto piso tenía un sistema constructivo diferente. Es probable que el cuarto piso también hubiera sido azotea porque se encontró una base de antenas a que era el ingeniero. Pese a que los dueños consideran que el colapso no se debió a anomalías en la construcción, Valdés Aguilar afirma que hay evidencias fotográficas, las que estamos viendo justo en las imágenes, y él está al tanto de que el gobierno de la Ciudad de México pretende expropiar el predio y reconoce que todavía es posible detectar en los escombros cómo estaba construido el edificio. No, sí se puede ver todavía, sobre todo para sacar pues muestras de concreto inalteradas que, que se pueden, que pueden determinar tanto cantidades de acero y de concreto, de la resistencia del concreto. Entonces, ¿usted apelaría a que se tomen estos estudios? Sí, tengo entendido que eso ya le tocaría a la procuraduría, pero sí, sí, es, eh, son válidos. De hecho, ya lo han hecho en otros edificios, como en el colegio, reexamen, eh, ya, ya se han hecho este, estas calas, estas pruebas, para determinar cómo estaba la estructura, ¿no? A partir de esta experiencia, Jesús Valdez Aguilar cambió su enfoque profesional. Detectó la necesidad de que el país cuente con ingenieros especializados en estructuras colapsadas, por lo que capacitará un grupo de colegas y topógrafos para que puedan trabajar con los grupos de rescate en situaciones de emergencia en coordinación con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Perú, y con los rescatistas de España, Israel y Estados Unidos. Eh, me ayudó a entender también mucho en, en cuestión de, de, de las normas que se aplicaron en el 85 para la cuestión de sismos, que hoy vimos que no fueron suficientes y que los, los refuerzos que se hicieron a las estructuras se quedaron cortos y que con los años también bajamos la guardia, no y el, los los que ahora llamamos DROs, pues con el tiempo fueron distorsionando su función ¿no? y, y se permitieron muchas cosas que no se debían haber permitido. ¿no? O algunos criterios que se aplicaron para reforzar edificios pues no fueron suficientes y, y la mayoría de los edificios que fallaron en esta ocasión pues ya habían pasado el 85 y se pensaba que ya eran seguros y, y, y vimos que no. Un evento de diferentes características les encontró su punto de falla. ¿no? Su recomendación es que además de las inspecciones visuales se hagan revisiones a profundidad de las estructuras con la tecnología actual como acelerómetros, radiografías y ultrasonidos para detectar si un edificio sea viejo o nuevo resistirá sismos de tal o cual magnitud y qué tipo de refuerzos requiere el edificio mediante cálculos por computadora, Carmen. Julieta Riverol, pues es muy muy importante lo que estás diciendo porque estamos hablando de uno de los casos que por muchas razones ha atrapado más la atención de lo que ocurrió el 19 en la capital del país este lugar de Álvaro Obregón 286 y esto que te dice voz experta pues eh, habla de que ahí se pudo haber evitado, es la gran pregunta qué tremendo, se pudo haber evitado lo que ahí pasó se debió haber evitado lo que ahí pasó pues por lo que dije eh, eh, al parecer sí, ¿no? Él habla justo de esa función de los DROs que uh -huh. con el tiempo se distorsionó y que pues permitieron cosas que no debieron de haber sucedido, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Julieta, muchísimas gracias por compartir esto con este espacio de noticias. Un abrazo y seguimos en contacto. Buenos días. Un abrazo, Carmen. Hasta Igualmente, Julieta Riverol con una presencia aquí, presentando y compartiendo estas investigaciones que ha realizado sobre eh, este lugar, Álvaro Obregón 286. 11 con 5, casi 6, tiempo del Centro de la República, tenemos más.